Hola a todas y a todos, muchas gracias por estar aquí. Eh, soy María Liña Ojeda, soy Che, que creo que me conocéis, la gente que me conoce, me conoce más por Che. Y, me, bueno, había pedido yo presentar la candidatura, al final la única, ¿no? que se ha presentado en, este, en esta asamblea, ¿no? Encabeza una candidatura feminista, no solo porque, entendemos el concepto feminismo, no solo porque el 50% sea de mujeres, sino porque las mujeres que tenemos son feministas, y también los hombres, ¿eh? Eh, una candidatura joven y, como dice Félix Lambert, con experiencia. Una candidatura de activistas con presencia de distintos sectores, personas que nos hemos movido mucho tiempo por, por la, el sector de la cooperación, con una presencia muy importante de la participación ciudadana, de los movimientos vecinales. Eh, hemos una candidatura también con donde las personas que, que la conformamos, pues, también participamos activamente de las distintas áreas que hay ahora mismo en, en Izquierda Unida, de las comisiones, y, además, hemos intentado, hasta el final, que sea una candidatura que tuviese una representación importante de, de nuestra organización, ¿no?, de los partidos que la conforman, de las corrientes, de los grupos de discusión… Eh, una candidatura que no, había sido, no habría sido posible, obviamente, sin las personas que han decidido formar parte de ella, pero que no habría sido de ninguna de las maneras posibles sin la ayuda que he recibido de dos personas a las que sí que me gustaría hacer especial mención. Una de estas personas es Ana Alcobendas. Ella me ha ayudado un montón porque tiene muchísimo conocimiento de la organización, mucho más que yo, también lleva más tiempo. Conoce a Izquierda Unida, conoce el partido. Eh, una persona que es activista, que, que coordina un área ¿no? en el comité local y que además me ha encauzado muy bien sobre las personas que podríamos eh, a las personas que podríamos llamar eh, incluso ordenar ¿no? e esa lista y bueno y sin la que de, de, de, perdón estoy un poco nerviosa y sin la que de ninguna de las maneras podría haber yo conseguido eh, conformarla y terminar la lista de la que estamos muy muy contentas y la segunda persona a la que me gustaría agradecer es a Juan Antonio antes no salí, cuando bueno cuando presentó su informe, porque bueno eh, quería hablar ahora de, de él. Estoy tremendamente agradecida, no solamente porque se haya volcado también en, en, en la elaboración de la candidatura, sino porque nos ha demostrado en el tiempo que ha sido coordinador que, que es posible tener una organización abierta, donde participemos, donde los militantes de base, que yo he sido militante de base, bueno, lo soy no hasta este momento, me he sentido acogida donde he podido participar, expresar mis ideas, ¿no? a pesar de mi mal genio o a veces de, mi, de mis formas. ¿no? Entonces, le agradezco doblemente eso, su ayuda y, y la apertura que ha hecho de esta organización. Ahora, si los compañeros y las compañeras quieren ir saliendo cuando yo les vaya nombrando, pues como, como queráis, que no estáis obligados ni obligadas. O al menos no se hace un gesto si no podéis salir. Eh, eso, como he dicho, esta lista y esta candidatura no sería posible, ¿no?, sin si las personas que la conformamos, ¿no? Entonces, entre esas personas está Mariano, que, aparte de ser mi compañero de, de trabajo, creo que es una persona que le, ha, que le ha hecho mucho bien a esta organización, intenta que, en la parte comunicativa, ¿no?, tengamos todo un poco más de orden de organización, de darnos más presencia, ¿no? en los medios, en las redes sociales, es miembro del SAT y, bueno… ...magnífico activista y, y compañero... ...y al que, le estoy muy que les, al que le estoy muy agradecida... ...porque además, sin dudarlo, dijo que sí... De, desde, la, ...desde el primer momento, ¿no? Ana Alcobenda, de la que ya he hablado... ...pero que sí que me gustaría destacar... ...que es coordinadora de, de Izquierda Unidad de Levante... ...que es responsable del área externa... ...en el comité local... ...y además una persona activista... ...que participa en las marchas por la dignidad... ...y en distintos espacios y plataformas de, de la ciudad. Pascual, a, abogado, militante... ...de la Asamblea Norte... Pues ...está, está ahí. ahí, no, veo que nadie sale... Salida, ...pero bueno, me dejáis aquí sola... De ...ante no? el oh, peligro... Sí, sí, ...gracias, gracias... gracias ...bueno, Pascual, Pascual... ...Mariano es que está, el pobre... ...le toca trabajar, él no puede descansar... Bueno, Pascual eh, militante de, de, de, de Norte, eh, abogado, también es responsable del área externa del comité lo, local, antiguo dirigente de las juventudes comunistas aquí, además participaba a nivel estatal, ¿no? Era secretario de la Organización Estudiantil. O? Sí. Y luego es activista de las marchas, activista estudiantil y participa en la Asociación de Vecinos de, de Valdollero. Julia Prieto. <risa> Bueno, tengo que decir también que estoy muy contenta porque las Juventudes Comunistas, pues, um, quieren, bueno, forman parte de, de esta candidatura. Además, yo, vamos, a mí me apetecía mucho que fuese que fuese Julia, ¿no? Eh, bueno, pues Julia, que es miembro de las Juventudes de Córdoba, también a nivel nacional está en las luchas contra el patriarcado y, bueno, uh, feminista. Creo que una de las palabras que mejor la definen es feminista, ¿no? Eh, Dani Ruiz, que no se <risa> Daniel, esto parece que estoy vendiendo, ¿no?, a la gente. Ahora un desfile de moda, algo así, ¿no? Daniel Ruiz es militante de base de, de Sur, eh, participa activamente en el, en el equipo de comunicación de, de Izquierda Unida. Vamos, habéis visto, y además se destacó, lo destacó la Asamblea Norte, ¿no? que la organización a nivel de, de comunicación pues, ha dado un, un giro importante. Eh, entonces, Dani es una de, de estas personas que han... ...ayudado a que sea así, experto en redes sociales... ...bueno, uno de nuestros twistar favoritos... ...tenía que decirlo... Eh, Prase de... Por favor. Bueno, Prase de... ...todo lo que diga de... ...bueno, la conocéis todos y todas... ...porque es imposible que estéis en esta organización... ...sin conocerla... ...militante de base de, de centro, feminista... ...una de nuestras mayores activistas en, en el foro por, por la memoria ha participado recientemente en el primer encuentro que hubo en andaluz para la creación de la plataforma andaluza eh, en defensa de la plataforma andaluza perdón por la por la república ¿no? eh, José Gordillo José José es secretario político de Primero de Mayo. Está eh, afiliado a Comisiones Obreras, al sector servicios y además, bueno, sé que, que ya desde Comisiones Obreras lo, lo están captando y dándole responsabilidades para, para que asuma dentro de ese sector, en el sindicato, pues un papel mucho más relevante. ¿no? Nuria Alvareda. Nuria es militante de Noroeste, eh, feminista, es una de las personas más representativas de la Asociación Mariam, participa muy activamente en el área de la mujer y, además, pertenece, y esto también nos hacía mucha, mucha ilusión, eh, pertenece a la, al espacio de reflexión y debate IUSI y con más fuerza. como bueno, hemos, hemos creído todo el tiempo que era importante que, que todas las corrientes, espacios, como os he comentado antes, ¿no? que existen el, eh, a nivel de Córdoba, estuviesen representados en, en la candidatura, ¿no? Eh, Abraham Márquez, que es militante. Bueno, Abraham es militante de, de Levante, profesor de primaria, eh, una de las personas también eh, muy activa e inmersa en las luchas de la defensa de la, de la educación pública, en las mareas, y también, como os he comentado antes, veréis que habrá mucha. ...mucha presencia... ...participa muy activamente en la Comisión de, de Comunicación. Toñi Pastor. <risa> Toñi también es una mujer feminista. Participa también activamente... ...participa muy, muy activamente en la defensa... Abuela de Iguala, Como he dicho al principio, con experiencia, aquí gente con experiencia. Toñi participa, siempre ha estado muy implicada en la defensa de los derechos de, de las mujeres, también, eh, muy la también muy activa en la Asociación Marián y también muy activa en el área de Mujer de, de Izquierda Unida. ¿Salva, Salvador Fuentes? Bueno, <risa> ah, otro. Bueno, Salva también es de los que no necesitan tanta presentación, él es coordinador de. bueno, es nuestro el secretario político de, de Izquierda Unida Córdoba Ciudad. Eh, el el partido. es <ríe> sí. Bueno, lo no he de decir la frase. Del Partido Comunista. También es coordinador de, del Distrito Sur. Eh, está muy bueno, una persona muy implicada en el movimiento vecinal en su distrito y también en otros sectores como la cooperación y la solidaridad. Participa en el colectivo Solidaridad con Cuba, en la red de solidaridad popular. También muy inmerso y muy activo en el Círculo Cultural Juan 23. Eh, Ana Morales. Ahí está. Ana milita también, bueno, ahora se milita con, con nosotros en, en Centro. Eh, bueno, ella participa activamente en Aleas, de hecho lo, lo ha representado, ¿no?, Aleas en el Consejo Local en los últimos años, activista, es concejala, eso ya lo sabéis, activista, eh, lucha por los derechos del Sáhara, de, de Palestina, además viajando allí, de Cuba. Félix, ya queda poco. Lambert... De feliz destacar, que, que no lo sabía yo hasta hace poco, que fue cofundador de comisiones obreras aquí en, en Córdoba y, y bueno, ya ha sido durante toda su vida y ahora, aunque esté jubilado, lo sigue haciendo igualmente, eh, dirigente de, de, del comercio, ¿no? Y, prácticamente, desde que se fundó, eh, eh, participa muy, muy, muy activamente en la Asociación Cultural entre Quijote y Sancho. Patro. Así. Es militante de, de norte, feminista, es una de las caras también visibles de la Plataforma Cordobesa contra la violencia de las mujeres. Ella eh, lle, coordina, lleva el, el área de relaciones con con, asocia, con asociaciones y, bueno, pues una persona también muy implicada en todos los movimientos feministas. y la, He dicho Plataforma, ¿no? Plataforma Cordobesa. Y, bueno, y también me, me, bueno, me estamos muy contentas que, que forme parte de, de nuestra candidatura. Y, y luego, pues, también tenemos a Juan Antonio, que cierra estos 16 miembros. Juan Antonio, que deja el listón muy alto… Sí, sí, sí, bastante, bastante alto por, por lo que he dicho antes, también por bueno esa capacidad de, de diálogo que, que ha tenido todo el tiempo. Eh, le conocemos bien, yo le agradezco de verdad enormemente de su dedicación a la organización, eh, su paciencia porque este proceso se ha alargado en el tiempo con todas las elecciones que, que hemos ido teniendo, ¿no? Y bueno, y él ha sabido ahí mantenerse y, y, y no perder al menos la, la ilusión y, vamos, y especialmente lo reitero porque a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo y, y quizás yo no habría dado este paso si, si no hubiese contado con, con su apoyo. Eh, nos, bueno, aquí aquí hasta aquí seríamos las 16 personas que serían miembros natos, pero tenemos también un, un listado igual de bueno de personas que, que serían suplentes y a las que también quiero invitar a que, a que participen. Estas personas representan… Eh, como he dicho antes, distintos sectores de, de, de Córdoba, gente muy implicada en el movimiento vecinal, que a mí me, me gusta especialmente, me, me llama mucho la atención en Córdoba y esa capacidad que tiene el movimiento vecinal de, de cambiar cosas y de también de espacios de, de participación. ¿no? Tenemos a Flor Argentina, que está en el Consejo Municipal de la Mujer… también en el Consejo del Movimiento Ciudadano, bueno, eh, se dedica, está todo el día dedicada a, a todos los espacios de participación y, y el movimiento vecinal. También, no, no lo voy a decir en orden, voy a agrupar por, por sectores. Paco Bellido, que bueno excusa su, su asistencia porque bueno, tenía una cuestión familiar eh, fuera. Él ha sido presidente del Consejo de Distrito de Levante, actualmente es vicepresidente del Consejo de Distrito, presidente de su asociación de vecinos ¿no? y también una persona que, bueno, que formó parte de nuestra candidatura a las municipales del 2000 del 2015 y tras bueno tras esa experiencia él pues decidió participar más activamente en nuestra organización y bueno y está encantado de, de formar parte de, de este espacio. Miguel Peña os voy a ir, os nombro y hablo Paqui Grande. Pedro Urbano, este, venga. Ana Naranjo, Bárbara Arteche, no la veo, ah, que aquí, yo allá. Y, y Vicente Martínez. A los compañeros y compañeras que acabo de nombrar, os agradezco enormemente que participéis en esta candidatura. No ha sido fácil. Esto nos va a llevar a reflexionar dentro de la organización ciertas cuestiones. Nos ha costado muchísimo trabajo encontrar mujeres que formen parte de la candidatura. Ana ya dijo antes el porcentaje de participación ¿no? de las mujeres en la asamblea. Ha sido lo más complicado. Por eso agradezco enormemente a todas las que especialmente a las que habéis decidido que sí, a las personas que, a, que forman parte de la candidatura como suplente. No es fácil eh, llamar a alguien para que sea el suplente y no y no, eh, miembro nato, porque, bueno, entiendo, porque son personas que participan, porque todas y todas podríamos haber estado entre esas 16 o entre esas 25 personas. No hay, no hay nadie que sea mejor que. Que la otra, ¿no? Entonces la verdad es que, que sí que os lo agradezco y sobre todo eso, que, que hayáis aceptado, aunque a priori parezca que, que pueda ser solamente como, como suplente. La idea que tendremos que compartir los compañeros y compañeras, la idea que yo voy a proponer a, a este equipo de, de personas es bueno, que trabajemos de manera coordinada, como ha hecho Juan Antonio, donde la coordinadora puede hacer funciones de coordinadora, donde asumamos las responsabilidades. De, de, de igual modo, un espacio de trabajo y de diálogo donde todo el mundo pueda opinar de la misma manera y, bueno, y no solamente nosotros y nosotras, sino si salimos elegidos para ser el próximo consejo local, la, la tónica será similar a la de Juan Antonio, todo el mundo podrá participar y opinar y, demás. tenemos un trabajo importante por delante, Pedro ha dado algunas claves, ¿no?, eh, ...necesitamos revitalizarnos, fortalecernos, eh, tenemos distritos que necesitan un, un fuerte empuje, barriadas periféricas también... ...me habría gustado, de verdad, contar con más miembros en eh, la candidatura de barriadas periféricas, pero de verdad que no, que ha sido complicado y no, y no ha sido posible... ...me habría gustado que esto fuese que fuese una lista de 50 personas o más... ...porque se queda mucha gente importante... ...que me habría gustado mucho que, que formaran parte de, de esta aventura nueva... ¿no? ...y nada, agradecer de verdad a todo el mundo... ...es una candidatura con mucha ilusión... ...para mí de verdad que es un honor y un placer encabezarla... Eh, ...creo que somos personas que nos encanta trabajar... ...que estamos trabajando, llevamos trabajando mucho tiempo... ...con muchas ganas, con mucha ilusión... ...y, y nada... Gracias y votarnos, por favor.